¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un partido amistoso con Team Natinas en el que bueno, veréis qué pasa, creo que le habíamos un poquito. No obstante, siempre es la polla jugar con los chavales del equipo y disfrutar de una fucking partida o de varias o de millones. <ríe> Así que dentro vídeo. Toma carrión, chagotti. Déjate los porros, que nos viene el director para el <ríe> Me miedo, ¿eh, cabrón Mándame un saludo ahí. Quiero verlo. Quiero verlo en directo que lo estoy viendo. Mandamos es. un te Teddy, ¿sabes no, no, no, que yo no me he visto lo como el pez gato? hola <ríe> ahí. Por ahí, <ríe> <Por> ahí <ríe> es En 2019. Tu hijo, hijo estaba ahí, tío. Mi hijo, hijo estaba ahí. Quiero tener Pobre niño, te van a morir. Qué a lo mejor este que tío, son tío, todos unos pica. Van a morir virgen. <risa> manu, está <risa> directo, papá, manu está en el directo, papá Manos Manu está en el directo. ¿Qué pasó, manu? Sí. Estoy, estoy, estoy, estoy, estoy. Tío, ¿qué cojones haces, tío, puto retrasado de mierda? Que estoy camino de chat. Claro. Este chaval es tonto, nano. Super, super. Está, está, está, he tirado uno. Voy, eh. Te falta abajo, me caigo para abajo y he chocado. Está, también muerto, Bueno, lo remato ya. Buena. Está aquí el otro que falta. están bro. Buenísimo. Nice. Hay un ¿no? Hay wing, wing, wing. Chavales. Está <risa> <Son> malísimo <risa> el ¿Qué que cabrón pero... Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. uno ahí. Sí, sí, voy. Tenemos que ir más juntos hacerlo. Tengo Muerto sí. Me ha quitado siento. Me cago en la verga. A pico, pico, pico, pico. A pico, a pico, a pico loco, se está dando muerte. A pico, pico, pico, pico. No, no te lo carga pico que estaba bastante vida. Que se ha curado. Se ha curado, se ha curado. cabrón. Me la jugó jugado, loco, no tengo que No Es malísimo. Bueno, es bueno, pero lo tiene ahí. Voy a ah, tranquilizar, ¿sí? a ver. Mato por el propajico. <ríe> Gracias. A ver, toma. Cúrate, cúrate, cúrate. No, pero no te eche eso, que tienes dos de WTF? No le, no le piquen ninguna pared, no le piquen ninguna pared Pared Quédate en un cubito, quédate en un cubito Me no no. no tengo que tomar todo el aquí Verga La pared esa que tiene ahí es suya What's up? Vamos coño! <ríe> Y yo, gracias a vuestra motivación. Siento ponerme tilt, es que es mi habilidad especial. ¿A las cuantas ¿cu rondas es? A ah, bien, ¿no? Quien, quien llega ya ha dicho. Ahora, ha <risa> disparado ya. Me cago la puta. Espan, espan, espan. Reventadísimo, Pero, menos, menos 33 tres veces, chaval. Dicen que vamos a 2-0. ¿Qué cojones? O sea, nosotros o ganando, vamos, ¿de Hola, tío, me han quitado y uno está en blanco aquí. No, voy, voy, voy, voy. La del pelo, la del pelo, claro. La rubia. Eh, <tose> eh, eh, eh, ah! eh, ah! eh, oh. eh, eh, ¡Muerto! eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Nice. Ah, ya está. Sí, sí, ya no tiene más. Me ha matado, me ha bueno. matado, eh. A pico, a pico, a pico. No, <risa> no, <risa> <risa> Me cago la verga! 4-0. Muy buena. Eh, me lo triquité. contigo, Carrión, eh. Estoy, estoy. Eh, está blanquísimo, mi hermano. Está blanquísimo, no. Venme contigo, eh. ¡Ay, ay! ay estoy, estoy estoy desde arriba! ¡Megal! ¡Eh, ¡Ca tira uno! El ¡Espameo El por abajo! ¡Qué buen! Pues ¡Madre no mía! Muerto. Buenísimo. 5-0. Pero... Madre mía. <risa> ¡No me habéis dejado ni cero! 0, 5 -0. <risa> <risa> ¡No me habéis dejado nada. cero! de verdad. Hostia, perdón, te cero! ¡No estoy. ¡No ¡Ey! ¡Blaquísimo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué derecho. Aquí, aquí, aquí, aquí, muerto. Yo a la pared! de... la pared! ¡What! Ah, de... ¡Claro es de... ¡Claro ¡Lo tengo, y tened cuidado que van a spamear. Es cierto, Chuy, chula, que pues. spamean, eh. Sí, sí, que es cierto que spamean, tela Me cago en la puta. Que sí spamean. Nada, va, va. Ey, ey, eh, ey, eh, tantísimo. Uno de reventado, el de la derecha reventado. Pues voy, voy, voy al de la derecha a mi Ey, Como tengo que re. Uy, coño. Sorry. Estoy ready, estoy ready No estoy contigo arriba Está abajo, está abajo, está abajo, está blanco Está blanquísimo Está blanquísimo, papi ¡Corre, papi! ¡Corre, papi! ¡Corre, papi! 7-0, ¿no? 8-0. Bueno, es parte de mi hermana ¡Está aquí a todos! ¡Están todos cojones! Pico, pico, a pico, a pico, pico, pico. pico, a pico muere no podrás subir. El infierno se prevale, ¡El infierno. Muerto lo mató a pico, loco. 8, eh, No sé ni dónde coño se ven ¿eh? Yo llevo 16. Yo voy a Digo, te a muerte, estoy a dos No, ponte, ponte. ponte. Entró, me de la compasca, ¿no? Me dejo ¿eh? caído. Eh, me Me ha caído. Me Me ha caído. Me Me ha Voy, Me ha caído. Me ha caído. Me ha caído. Me ha caído. Me todos, todos. Me Me lo... caído. y Me Vamos, estamos dentro, en blanco, en blanco, tirado. ¿Muerto? Aquí, mugueado, tío. Pico, pico, pico, pico. No Me tío. Me cago en 10. Vale, voy contigo, a ver cómo te spamean ahora los comer Ah, estoy contigo. ¿Me, están blancísimos tuyas. Buena, buena, tirado, tirado. Voy, voy para ti, ¿eh? al siguiente Vamos, estamos de estamos Buenísimo, eh. Lo última blanco, B. ¿eh? ¿Lo pico más pico? A pico, vale. Ok, ok, buena. Ah. <risa> sí, ¿Cuánto vamos? Ya. Yeah, a yeah. A ver qué dicen ahora en el puto Tío, tío, tío. Nada, nada. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa, coño? Una verga. La marga. ¿Qué te pasa a ti, coño? Te pones el chupito ¿Fuck. Vamos a pasarnos al otro chat, al otro chat.